Misterio, un programa para mentes abiertas. Hoy en Tiempo de Misterio volvemos a hablar de chamanismo. En esta ocasión me hace especial ilusión charlar con uno de los más reconocidos chamanes peruanos, Don Francisco Montes Xuña. Es un maestro practicante de la medicina indígena que trabaja especialmente con la ayahuasca y el perfume. ...aparte de con otras plantas maestras. Don Francisco pertenece al grupo étnico Capanagua... ...una tribu que a día de hoy sigue viviendo aislada... ...en la Amazonia peruana. Don Francisco también es un artista, un pintor visionario... ...que expone sus obras por todo el mundo. Su hermano fue el reconocido pintor peruano Pablo César Amaringo Xuña. Don Francisco posee un centro de estudio chamánico ubicado en la Amazonia peruana, a 18 kilómetros de Iquitos, centro conocido con el nombre de Sachamama. Aquí se ofrecen plantas maestras y sagradas para los que buscan curación psíquica o espiritual o quieren aprender los secretos de la sabiduría chamánica. Don Francisco ha viajado por el mundo ...compartiendo seminarios y conferencias... ...y es nombrado en varios artículos y libros... ...por la seriedad con la que ejerce sus enseñanzas... ...en Tiempo de Misterio... ...afrontamos esta charla con la mente abierta... ...y respetando la cosmovisión... ...de una cultura ancestral... ...alejada del materialismo occidental... ...así que es un placer, es un honor... ...poder charlar con el chamán... ...Francisco Montes Xuña... Don Francisco, bienvenido a Tiempo de Misterio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que se sienta cómodo y que podamos tener una charla muy agradable. Y ah, de igual manera también, mucho gusto. Estoy disponible para responder sus, sus, sus, sus preguntas. Bueno, voy a presentarme ante ustedes. Yo soy Francisco Montes y bueno, mi nombre en el, en el español es Francisco Montes. Pero mi nombre en el idioma, en el lenguaje, Capanagua, yo soy un indígena capanagua, ya yo vengo de esa, yo pertenezco a una tribu de la selva. Entonces mi nombre es Shamurinki Yashipiari. Shamurinki Yashipiari, ese es mi nombre en Capanagua, en mi dialecto, ya. El ángel de la selva, es el nombre que me ha puesto mi abuela. Qué bonito, Don Francisco, qué bonito. La alta tecnología llega a todos lados, el internet. Eso, eh, nos estaba eso. comentando que eh, ahora mismo está usted en la selva. yo estoy aquí en la selva. Yo normalmente vivo aquí en el centro, pero pues, ¿no? es que como tenemos estudiantes, tenemos estudiantes todo el año, el centro está abierto a recibir a quien viene, el estudiante que viene, y estar con el estudiante pendiente, todo, todo eso es mi vida, ese es mi trabajo. ¿eh? Yo llevo la, la disciplina de mi abuela, mi abuela vivió 115 años, ¿eh? y estaba ¡Wow! tremendo. Entonces, yo, el conocimiento que tengo yo ahora es mi abuela que me dejó. Entonces, ella antes que muera me decía, te voy a dejar dos cosas. Entonces, yo le decía, ah ver, ¿cuáles son esas cosas? Dos cosas importantes en tu vida me decía te voy a te voy a enseñar para que tú enseñes también te voy a dar para que usted también des. como maestro tengo es mi deber de enseñar a quien quiere aprender y dar a quien quiere recibir ya qué eh, bueno como por, porque eh, su historia con la relación con lo que son los temas más chamánicos, luego con, la, con el tema también de la, de la ayahuasca, con el tema del perfume, bueno, todas las cosas que luego hablaremos. La, eh, el inicio viene de, de su abuela, entonces, de cuando usted era pequeño y su abuela le inculcó estos temas. Así es, así es, así es. ¿Y su abuela entonces era chamana? Ah, claro, mi abuela es la que me había, me, me había dado este poder, pero mi abuela ya me preparaba a mí desde... El cuatro años, pero normalmente yo vengo yo vengo tomando ayahuasca desde el vientre de mi madre, wow. porque en mi pueblo, en mi pueblo las, las indígenas mujeres cuando están embarazadas hasta cinco meses toman ayahuasca, y mi madre cuando yo estaba dentro del vientre de mi madre, mi madre tomaba ayahuasca y así es que desde ahí vengo tomando yo ayahuasca pero pero a los seis años, a los seis años, ya me dio directamente mi abuela. Así es que para, todo ha sido una preparación de mi abuela para mí, ¿no? Desde los cuatro años me preparaba, me preparaba para que me dé la ayahuasca. Así personalmente ya a los seis años cuando yo, yo, yo, yo he tenido, ¿no? Así es que yo vengo tomando ayahuasca desde el vientre de mi madre, ¿no? ¿Y qué sintió la primera vez que tomó ayahuasca con seis años? ¿Lo recuerda? ¿Qué es lo que vio? Oh, yo, yo, como, como si estaría viviendo, ¿ya? como le, le estaría viviendo hasta ahorita, hasta ahorita. Eh, ahorita yo tengo 65 años, ¿no? 65. Así es que como, eh, yo, yo, yo le vivo hasta ahorita la primera experiencia que yo he pasado. Tomar ayahuasca a los seis años, lo que en ninguna cultura, en ninguna tradición en la selva, Dan, dan dan la ayahuasca pueden no puede tomar un niño a los 6 años pero yo había tomado la ayahuasca a los seis años pero era un trabajo de mi abuela conmigo vale. porque mi, mi, mi, mi abuela mi abuela tenía 42 nietos 42 nietos y de los 42 nietos yo estaba elegido para que a mí me dejara estos conocimientos no así es que eh, todo todo era la, la preparación de mi abuela Bien, entonces, de todas maneras, esta, esta sabiduría, Raúl, Pamelita, le lo he logrado desde mi abuela. mi abuela. Mi abuela ya estaba designado a dejarme a mí. Mi abuela se llamaba Trinidad, Trinidad, Trinidad. ajá Y su nombre en indígena, ella se llamaba Taití. taití ¿Qué significado tiene su nombre? Taití quiere decir eh, mujer espíritu de los de, que vive en el agua. Ah. Si quieres, Taití. Ah. Ya, entonces yo a mi abuela le decía, Taití, cuando estábamos entre dos, Taití, ¿por qué? ¿por qué solamente yo puedo ayudarte? ¿Por qué no, no, tienes, no traes otros muchachos para que te ayuden? no? Le decía yo, entonces, eso cuando le decía, no, decía ella, eres tú, eres tú que tienes que estar conmigo hasta mi muerte. Wow. Entonces yo estuve así, hasta, hasta, hasta su muerte, realmente, ¿no? Mi abuela no, no se ha muerto con problemas de enfermedad no ella se fue al agua se cayó al agua eh, un metro se metió al agua y nunca más apareció mi abuela ¿Ah? ¿ves? porque ella estaba destinado a los 115 años venir y vivir bajo el agua wow. ya. así es que ella es una y banco ahora ahora no ¿Qué significa? Es, es, es increíble que yo hasta ahora puedo recordar todo lo que lo que ha pasado con mi abuela ¿Qué significa su banco? Sulibanqui. quiere decir reina del agua. Reina del agua. Es, es una reina del agua. Ella, ella oh, qué vive en el agua. ¿Era una chamán del agua? No, en el, en el chamanismo, este panelita, hay, hay, hay una jerarquía. Como, como, un, como un ejército, por ejemplo, soldado, capitán, teniente. Y el último grado ya es un general. Entonces en el chamanismo hay, hay, hay jerarquía, hay grados también. Por ejemplo, los que van a ir, los que van a ir para el agua, ya se van al agua. Los que se quedan para la tierra, se quedan en la tierra. Los que se van para el aire, eso, mira, los que se quedan en la tierra... A morirse se les dice achpamurayas. Achpamurayas. Achpamurayas, los que se quedan en la tierra, ¿no? Los que se van al, al, al, al agua son sunibancos. Vale, sunibancos. Okay. Entonces, los que se van al aire, pero todo es, es eso espiritualmente, van ¿no? a vivir ahí. Entonces, los que van al aire se llaman guairarunas. Runas, espíritus del aire, espíritus de, de la tierra y espíritu del agua. Esa era mi abuela, ella es una banco porque ella está en el, el agua. agua. ¿no? Y su abuela intuía o sabía que era del agua. Exacto, porque su, su, su madre de mi abuela estaba también una curandera, su abuela de mi abuela es la que le dejó su poder a mi abuela. Vale. Y mi abuela me deja a mí los conocimientos, ¿ves? O sea que yo, yo vengo de esa raíz, de esa raíz profundo profundo de curanderos. Tú sabes ya si en forma espiritual irás en la tierra, en el Ya, arte, ya, y la ya, ya, tengo, ya tengo 65 años y ya estoy esperando ya la, la orden, pues, ¿a dónde voy a ir? Va. ¿Ya? Entonces, este, ahorita no todavía, porque este no, porque este... El chamán no decide, sino la otra parte, la que decide, la parte espiritual, lo que decide, a qué, a dónde vas a ir, depende a tu, a tu disciplina. Yo, ves que yo no decido, yo simplemente estoy como un maestro chamán, un maestro curandero. Pero ahorita no todavía, de, yo no decido, sino van a decidir a dónde me van a poner. Así que todo es una jerarquía, todo es una universidad, es una universidad de conocimientos, ves. Para que usted sea una buena periodista, Raúl, sea un buen... tenías que haber pasado de seguro por una universidad. Has tenido que pasar por un maestro, por profesores. De igual manera, yo también, para estar un maestro, durante... tení que pasar mucho, mucha, muchas disciplinas, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre ser un ayahuasquero y ser un chamán? Es... Ok, es el mismo, es la misma palabra. Este. Mm. Si tú eres un, un, un buen artista, un cantante, eh, no sé, un buen guitarrista, eres también un chamán. O sea, to, todo ya está en esto, ¿no? No solamente el chamán es el que toma ayahuasca, eh, fuma tabaco, no, todo el que... Es. Jesucristo, Jesucristo fue un gran maestro, fue un gran chamán, porque era un maestro. Entonces la palabra chamán viene de... Ya no, normalmente aquí en la selva, nosotros a un chamán le llamamos curandero tradicional, uh -huh. no. pero ya la, la ciencia ya ha buscado para que le pongan a esos, por no decir curanderos eh, tradicionales, le dicen chamán. pero es el mismo, es el mismo. Ahora, ¿por qué estoy un ayahuasquero? Porque mi abuela era ayahuasquera y estaba una perfumera, entonces... Yo soy un ayahuasquero perfumero, wow. ¿Ya? Eh, si tú no quieres tomar ayahuasca, quieres tener visiones, quieres ver, quieres llegar no sé a dónde, yo solamente con perfume wow. te canto, te hago oler el perfume, pero no es un cualquier perfume, pues no, no, no es un tabú que está en la, en la farmacia, sino son perfumes naturales que mi abuela me había enseñado. 50 años atrás en la selva no había nada de perfumes, pero mi abuela preparaba su propio perfume. ¿Qué hacía tan fácil? Coleccionaba las flores que tenían eh, fragancia, ponía en alcohol de 20 grados, por 20 días en el sol ya se convertía en un perfume. ¿Ves? Así que todas esas cosas mi abuela me había enseñado. Entonces, si yo no quieres tomar ayahuasca... Yo te... ¿Quieres visiones? A Raúl le doy visiones lo que quiere, bueno. con, solamente con perfume. Si es que esa es mi especialidad, soy ayahuasquero, perfumero, porque domino toda esa, esa, esa sabiduría. Porque sí. esa es la que mi abuela me ha, me ha enseñado. Se puede curar con perfumes Quiero también. contarle lo mismo. Bueno, se, se cura todo lo que es la mente, todo lo que es mente, se cura con perfumes, te limpia la mente lo que estás perezoso tu mente, lo que estás dormilón, todo eso te limpia la mente, Raúl, porque todo es la mente a veces, ¿no? Pero también tienes que pasar por ayahuasca, ayahuasca te saca de todo y perfumes más por la mente, ¿ya? Así es que toda esa sabiduría es la que le manejo yo, esa es mi abuela lo que me ha dejado. Don Francisco, una curiosidad, eh, sabemos que los indígenas tratan con plantas, para curar enfermedades, ¿cómo los indígenas sabían qué plantas utilizar? Eso ya viene pues de una través de una tradición, no. O sea que el indígena siempre vive en la selva, está más relacionado su vida con la selva. Desde que anochece, desde que atardece, el indígena siempre está pegado a, a vivir es esa naturaleza, a hablar con las plantas. Entonces, de ahí, de, de esa tradición ya viene algunos de ellos, a través de los sueños, ya las plantas, o sea, buscaba, el chamán buscaba una relación con una planta, ¿no? Para que pueda descubrir qué es lo que puede hacer con esa planta, la planta para que le diga, o sea, todo, buscar ya el chamán un vínculo de amistad con la planta, ¿no? A través de las cosas espirituales, los poderes de la planta, porque diferentes plantas, diferentes poderes, cada planta tiene su... ...su poder curativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el, el, el maestro? Decía, por, por ejemplo... Hay, ...hay diferentes árboles en la selva. ...normalmente... ...el chamán el, el ya miraba ese árbol... ...si estaba muy duro... ...muy fuerte... Eh, ...entonces él decía... ...ah, mira, este, este árbol es tan fuerte... ...resistente al viento... ...no se cae, no le bote el viento... ...ah, posiblemente este árbol pudiera ser un... ...tendría una buena energía para ver que si yo también puedo adquirir esa energía. Entonces, él se metía en ese campo, ¿ve? hablaba con esa planta. Entonces, eh, esa planta, ese árbol, ya le transmitía a través de los sueños. Entonces, a base de eso, él hacía su, experim su experimento. ¿ves? Y todo le les, les, les salía bien, o sea, la planta ya le decía, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí eh, el primer paso para que seas un chamán, un es, hay una planta que le llaman el ajo sacha, el ajo sacha, ¿ya? Es el primer, es el primer paso, es el, la primera planta que el shaman va a empezar a entrar a un proceso de dietas. Entonces, durante el proceso de dietas, ya la planta ya le va a decir qué tiene que hacer, cómo va yendo, o sea, to, todo meterse en, en esa profundidad ya de, de, de, de esa sabiduría, ¿no? Entonces, ya sea... Eh, en los sueños mayormente ya te aparece y el espíritu te dice, este, este, este, lo que vas a hacer. Entonces prácticamente ya encuentras una relación con esa planta. Pero no solamente es planta, de acuerdo a lo que vas haciendo, de lo que vas haciendo, ya la planta te va diciendo, este, vas a otra planta, vas a otra planta. Yo, por ejemplo, durante mi proceso para estar un, un maestro, yo he hecho un proceso casi de 300 plantas en mi vida, dietando. ¿eh? Wow. He, empezado a, he empezado a dietar desde la edad de 11 años. 11 años, 12, niño, un niño, para ser recién un maestro a los 33 años. Pero yo podría ser un maestro a los 20 años, porque yo entendía. Porque cuando mi abuela muere, mi tío era ya un gran chamán entonces mi, mi tío ya me empezó a poner al proceso de dietas. ¿no? Hacer dietas se refiere a, a tomar la planta. Exacto, la dieta ya, ya, ya, o sea, la dieta es un pacto, es una disciplina, es como eh, la planta mismo te dice, ok, ¿quieres que, dé yo los, quieres que te dé mi sabiduría, tú tienes que hacer esto, tienes que dietarme para poder yo darte mi energía, ¿no? Ves esa energía que tú necesitas de sabiduría para entender, para curar, es un compromiso que te haces ya con la planta. Pues el maestro no es nada, él, él, él no hace nada si no le, va, le van, lo que le van diciendo, eso tiene que hacer el maestro. Entonces por eso tienes que meterte a una dieta de disciplina, no hay la sal, no hay el azúcar. Ah, no hay sexo, nada de eso, nada de eso. Tienes que estar ahí, muy fiel hacia, hacia, esa, hacia, esa, hacia esa sabiduría, esa planta que te va a decir qué vas a hacer. Y de acuerdo a eso, a tu disciplina, lo que vas siguiendo, la misma planta ya te, ve, ya te va evaluando, a dónde vas a ir, a qué planta vas a ir. O sea, no solamente es... Por ejemplo, tomar ayahuasca, tomar ayahuasca, tomar ayahuasca, no, ayahuasca es, ayahuasca es como un guía nada más que te, que te da para que te guíes, para consultar qué vas a hacer, eh, qué planta tomar, ahora esa planta sigue, si esa planta te va a decir, por ejemplo, a rosacha, chirixanango, chuyachaki caspi, bobinsana, eh, remocaspi, caspi, oh, hay muchas plantas, esa planta que estás dietando te va a decir a dónde tienes que ir, o sea, para mí, por ejemplo, mi primer paso, mi primera dieta ha sido la josacha. Yo le he dietado a la josacha ocho meses, ocho meses, ¿ya? Y después, a josacha he pasado a Chuyachaki Caspi, otro árbol, otro árbol maestro. Chuyachaki Caspi he dietado casi un año y medio. ¿Ves? No, no son dietas de una semana, dos semanas, ¿no? Es, entonces... O sea, uno no hace lo que quiere, sino lo que ellos dicen tú tienes que hacer. Por eso es que para que estés un buen chamán, un buen curandero, tienes que aprender todas esas cosas, ¿no? Y así sucesivamente va siendo, va siendo, va siendo, va siendo, va siendo. Eh, ¿Todas esas plantas que utiliza para, la, para dietar son visionarias? Exacto. Algunas son visionarias, algunas solamente te dan el poder de, de, de, de curación. ¿Ya? Eh, de, por eso depende que, que, que si tú estás queriendo aprender lo, lo que es la medicina, esa planta te va a enseñar lo que es la medicina. Si quieres, eh, por ejemplo, para tener visiones, eh, tienes que aprender plantas que dan visiones, pero normalmente las plantas que dan visiones son las plantas psicoactivas, que tienen que, que ver con la mente las plantas que te dan las medicinas son las de todo lo que es medicina te enseña por ejemplo que tú dices yo quiero aprender a por ejemplo uh, una mordidura de víbora dolores de cuerpo entonces eso pedíle a la planta tú le dices tú le vas diciendo qué quieres entonces la planta te va diciéndote eso qué bonito don francisco una pregunta antes estabas hablando de, lo, de los sueños que el camino eh, viene guiado también a través de los sueños. ¿Qué es para tu tribu, para tu cultura, el poder del sueño? El poder del sueño es simplemente es, un, es una transmisión de, de, de, que sale de tu, de tu cuerpo, es una energía que, que sale de tu cuerpo, viaja y a través de esos viajes, la, esas energías se encuentran con otras cosas. Eh, clases de energías que están afuera ya también eh, en el espacio y cuando eso se encuentran es una conversación eh, por eso tú estás durmiendo y tu espíritu está hablando con otras con otras identidades eh, espirituales durante que tú duermas entonces eso te transmite ya al sueño ves ellos hablan y tú vas soñando por eso dices ay ah, soñado un perro na, na, na, na, na. ¿Ves? Porque se trataba de esa relación en los sueños, ¿no? Vale. Las plantas, tenemos que considerar, por lo que voy entendiendo, que las plantas tienen, entonces, alma, espíritu. Normalmente tienen una fuerza activa de energías, ¿no? Es como se llama su espíritu, ¿no? Es el mismo, el, el, el alma es el mismo espíritu, ¿no? Entonces, este, con la diferencia, pues, que ellos están en otro mundo. Nosotros estamos en un mundo físico ellos están en un mundo invisible que uno no los ve, ¿no? Pero, pero, ¿dónde se les ve? Se les siente, ¿no? Por ejemplo, es cuando haces tu proceso de dieta, ahí lo sientes ya a la planta. Normalmente no le vas a ver al espíritu de la planta que estás dietando. Por ejemplo, dietas un ajosacha, nunca le vas a ver a, al espíritu de la ajosacha. Si no le vas a sentir su efecto, eso es como si sería, como estarías viéndole, ¿no? Ah, Nosotros estamos físicamente, ellos están en la parte cultural, no puedes ver, ¿no? Una de las plantas más conocidas, una de las plantas de poder más conocidas es la ayahuasca. ¿De qué se trata la ayahuasca? Es una planta sabia, entonces supuestamente ayahuasca ya viene de una tra tradición de milenarios de años. Con esos, los maestros se guiaban para ver qué pasa para ver, eh, para lograr, para hacer sus curaciones, ellos consultaban a la planta. Entonces ayahuasca no está como hoy día dice, la, la bueno, es en la ciencia lo que está diciendo, que es una planta alucinógena, una planta peligrosa, más bien no. Mira, ves, si sería una planta alucinógena o si sería una droga, ¿qué, qué estaría pasando ahorita con Francisco Montes? Francisco Montes ya no existiera. Estaría loco y estaría muerto, no sé qué. Porque imagínate que vengo tomando desde el diente de mi madre, como les vuelvo a repetir. Pues si no, simplemente la ciencia no quiere que se descubra esto, porque la, la medicina la, de ayahuasca es mejor, mejor que la ciencia. ¿Ves que la ciencia um, a veces no puede curar, a, por ejemplo, para curar con ayahuasca? En primero, todo lo que es adicciones. Marihuana, cocaína, heroína, depresión, todo eso es en, una, en una te cura. Y eso no, no te lo digo, yo te lo digo con experiencia, porque a eso viene esta gente acá al centro a curarse, ¿no? Para el mundo, ayahuasca hoy en día, ves que siempre lo, lo bueno, a lo bueno, es que la gente ahora lo bueno dice que es malo y lo malo dice que es bueno, estamos al revés, la humanidad. Lo bueno no quiere, lo malo, eso quiere. Normalmente el mundo, el mundo occidental pues está lleno de cosas, de, de, de drogadicción, de, de todo eso. Y pues como hay ahuasca, no hay otra, otra planta más. ¿Ves? Así es que no, no es una droga, no, no está un alucinógeno, sino es una planta bondadosa, curativa, Raúl. Eso es lo que yo digo en todas partes, siempre en mis conferencias que voy. Y la gente reconoce, ¿ves? Porque yo les hago una comparación. Entonces, si sería una droga, como vuelvo a repetir, yo no estaría hablando delante de nadie, estaría muerto, porque una droga, ¿qué hace? Te mata, a, a, a, a lo largo, a lo corto, tiene que matarte, si sería una droga, ¿no? Pero mira, mira, mira yo, yo estoy con 65 años, ¿cómo me ven? Jovencito. Un joven. chiquillo. No hay, dolor, no. no hay dolores, yo a veces le digo, a ver, ¿dónde es ese dolor? A ver, ¿cómo no me ataque el dolor a mí? Nunca viene ese dolor, porque estoy, así he sido desde mi niño, con plantas en mi cuerpo, hasta ahorita con plantas ¿no? en mi cuerpo, ¿no? De hecho, la ayahuasca es la mezcla de varias plantas. ¿cierto? Y ya, eso, de, eso depende, Raúl, de cada, de cada bueno, hay maestros que usan tres, cuatro plantas en la preparación, pero yo preparo la ayahuasca con ocho plantas, porque así mi abuela me ha enseñado. Wow. Entonces, eh, si tú preparas solamente ayahuasca y la chacruna, ok, ayahuasca normalmente es la que, da, la que da la borrachera que contiene el alcaloide. Ahora, chacruna es la que ya contiene el diente que abre las neuronas para darte las visiones. Así es que pura ayahuasca, si tomas, nunca te vas a tener visión. ¿Ves? Así que esas dos plantas normalmente se usan para, para, para que la, la, la ayahuasca salga me, una buena medicina. Pero ahora otras cositas ya se hacen, le agregan para que ayuden la fuerza. A, a, a cambiar las visiones por eso ya se le echa ya otras plantas ¿no? de acuerdo eh, normalmente yo, yo preparo la ayahuasca de acuerdo a la gente a mis pacientes con quien voy a tomar Así por ejemplo que si pueden cambiar? claro, claro, claro porque, porque si tengo un paciente que está sufriendo de dolores, de cuerpo, reumatismo artritis, no sé qué, entonces yo cocino la ayahuasca con el chirixanango ¿Por qué? Porque el sanango es la que cura el reumatismo, la artritis, dolores de cuerpo, ¿ves? Entonces todo eso ya le pongo. Ya entonces ya pongo diferentes plantas de acuerdo al, al, al, a, al tratamiento que estoy haciendo con el paciente. Wow. Eso es, ¿no? ¿La ayahuasca puede ser peligrosa? Normalmente de matar así físicamente es muy poco, excepto todos esos orientales ves el oriental es como un loco, él cree que porque escucha ayahuasca, voy a tomar, eh, quiero bendición, viene y toma, a veces no dice qué está pasando, por cómo está, a veces está con una pastilla en su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Hasta ver, ahí está la cosa, ahí está el cruce, ahí está el cruce que ya, que ya, va, ya, ya hay una intoxicación, tanto la química como con, con ayahuasca, entonces ahí viene, ahí es el problema, por eso es el maestro primerito tiene que has venido a tomar ayahuasca, señor, ¿por qué quieres tomar ayahuasca? Todo tiene que ser un... Uh, yo, por ejemplo, les hago un, un examen psicológico de todo. ¿Por qué quieres tomar? ¿Dónde? ¿Quién te ha dicho? Porque Todo es, es... Si no pasa cosas, pues no pues, Normalmente, claro, por la intoxicación puede matar la ayahuasca. Pero así, así, por, así que te da... De, de, de, naturalmente, no, la ayahuasca no. No, no te mata. Yo nunca, eh, gracias a Dios, nunca he tenido esos problemas ¿no? de muerte. Pero aquí se sabe, aquí se ha sabido, aquí, aquí en la Amazonía, ha habido un, un, tres casos que, que, que fue, pero el problema era de lo el occidental estaba con pastillas, ¿no? Entonces ha habido un cruce, claro. eh, ha habido un golpe ya en el corazón, ¿ves? Así es que he tenido que... había un accidente. ¿Cómo podemos explicarle a un occidental o a una persona de ciencia o escéptica que la ayahuasca no alucinas, sino que son visiones que tienen un sentido. No es una alucinación eh, casual. casual, ¿no? sino que Exacto. la ayahuasca tiene una visión que te está contando algo. ¿no? Te indica un camino. Exacto, pero ya, ya depende del maestro, Raúl. El maestro tiene que saber por dónde va a empezar. Depende ya del maestro. El maestro ya tiene que agarrar a la, si es una persona como te vuelvo a repetir, tiene que poner bastante de su parte el maestro, preguntas, qué va a pasar, qué es qué, qué, qué lo que quiere más que todo, ¿no? Porque él piensa que tomando, si él está de una, sufriendo de una depresión, él piensa que tomando una vez ayahuasca, ya va a curar su depresión. No. Entonces, eh, todo tiene que haber un, un, un empiezo para poder ver qué, qué, qué pasa, ¿no? Es como tú vas... Eh, eh, en una casa que nunca has llegado, no sabes ni por dónde entrar, ni por dónde, tú entras a la casa, pero no sabes ni por dónde vas a salir, entonces, eso, eso es con el, con, el, con el occidental, llega, si el maestro no le guía, no le da bien de todo esto, sí, pues va a pasar accidente, ¿no? Entonces, es que, esa es la que hay que, hay que cuidar, porque ellos, el, el, el occidental siempre cree lo que lee un libro, eh, bueno, hay libros que han sido, que están escritos, por personajes que ni siquiera han hecho experiencias, sino simplemente han hecho, es una teoría que escriben los libros, ¿no? Entonces los libros a veces no hay que creerlos, ¿no? Porque eh, han, han hecho simplemente una teoría, no han hecho una práctica. El que te escribe un libro que ha hecho prácticas con Ayabas, ese es un buen libro, ¿ya? Esa es una buena enseñanza. Ahí se ve sí. al revés, pero... Ay, bueno, es, sí. sí, sí eh, es, eh, es escrito sí. de Corinne Sombrun, que pues es la, la, la francesa. Lo exactamente. Que está de, uh, Yo exactamente. te conocí a través de ella, de su libro. Ajá. ¿Ves? Ella estuvo aquí con nosotros como tres meses haciendo... Ese es un buen libro, Pamela, ese es un sí. buen libro, porque hecho, ella ha hecho su experiencia, ¿ves? No, no ha hecho teoría, no. ella ha hecho su teoría y su experiencia, ese es, este es un buen libro, yo, yo le auguro ese libro, ¿ves? Sí. porque ella ha vivido tres meses conmigo acá, con zancudos, haciendo su trabajo, lo que verdaderamente de investigación para hacer su libro, sí. ese es un buen libro. Eh, don Francisco, ¿usted toma ayahuasca a diario? No tomo diario, yo tomo dos veces por semana, porque eso viene de una tradición, ¿ves? Así, así tomaba mi abuela las dos veces por semana, eso ese viene tradicionalmente. No se le hace del diario. Ahí está, la, ahí está la situación ahora, pues, ¿no? Ahora, por eso les voy diciendo, si el maestro no está disciplinado, no pone una disciplina, ya el occidental va a hacer lo que quiere, va a pedir lo que quiere, ¿no? Es, por ejemplo, como vienen acá, me dice, don Francisco, yo soy honesto, le digo, vamos a tener dos veces ceremonia por semana. La pregunta me hace, ¿por qué? Porque es así, es así. Si tomamos ayahuasca todos los días ya te va a sacar la mente, no te va a matar, sino ya, ya hay mucho, mucho alcaloide en la mente, pues. Claro. Mucho dientía en la mente, entonces ya, ya, ya no es cosa tan, tan saludable, ya pues. Los orientales tienen la cosa de que quieren ya, ya, ¿no? Como ahí están acostumbrados de tocar un botón y ya están, ya están arriba, tocan un botón ya están abajo, ¿ves? Ya no suben las escaleras, ¿no? Entonces, eh, todo quiere rápido. Por eso es... Ahora, hoy, hoy en día, hay que trabajar con mucho cuidado con la gente eh, de afuera, más que todos los occidentales, ¿no? Eh, para los occidentales que van eh, a aprender que sea el arte del perfume o de lo chamanísimo. Eh, ¿cómo, pueden, ¿Cómo se puede llevar el arte del chamanismo en occidente? Uh, no, normalmente, pues, el, el, el que va, el que quiere aprender tiene que venir, porque en la selva están todos los materiales, ¿no? Ahora, los materiales para... si un occidental quiere hacer allá, no hay los materiales como son, por ejemplo, básicamente las plantas, pues, ¿no? La sabiduría, cuando ya recibes, a donde sea le llevas, a donde sea le llevas. El chamán le sella al, al estudiante, al oriental, con ese sello de esa enseñanza ya va, él allá ya le conserva. Yo, yo, yo, tengo, muchos, yo tengo muchos estudiantes, ya tengo ya discípulos afuera. Eh. Tengo discípulos en Suiza, tengo discípulos en Alemania, en Estados Unidos, eh, en Holanda, eh, Italia, para ser chamán, o bien viene por linaje, y hay como una elección, o bien se puede aprender, por lo que estoy entendiendo. Sí, normalmente para nosotros aquí los, los, los de la selva, de la Amazonía, viene por un linaje, viene, viene de, de una tradición, viene desde de una raíz, viene eso. Para ustedes allá, ustedes tienen que aprender todavía, ¿ves?, Ahora sí depende, pero todos también tienen ese, ese digamos, ese arte de aprender esta, esta sabiduría. No todos, ¿no? Pero hay también algunos que están des, eh, ya ya han nacido así, porque esa, esa, esa persona allá, ya ve, de seguro sus, sus antepasados han tenido ya, estaban contactados con las cosas espirituales. A ese tipo de personas les sale más fácil. Claro, porque están, porque están relacionados con eso. ¿no? Pero normalmente lo que, lo que aprende acá lo puede llevar allá y le, y le puede usar cuando quiere usar. ¿Qué relación tiene don Francisco usted con el arte? Porque he visto que pinta. Bueno, eso ha venido también de... Uh, bueno, soy un, un, un artista, pues, ¿no? Yo, yo nunca he pensado que, que pudiera ser un artista tan famoso en, en el mundo. Pero también eso vengo de... Yo, yo soy el hermano, habrán escuchado, de un tal Pablo Amaringo Chuña, el artista visionario en el mundo. ¿no? Él, él fue mi hermano, el que ya murió. Ahora yo me quedé, me quedé como artista nomás ya ahora. Entonces, ¿qué qué es lo que yo también nunca he sabido, que, que soy un artista, pero Ayahuasca me dijo que estaría un artista, y qué es lo que debo de hacer para descubrir el arte, y que con este arte salir al mundo, y así es que todos mis viajes que yo he hecho a diferentes partes del mundo, es por el arte, para las exposiciones, pues, ¿no? Sí, eh, por ejemplo, como artista, el primer, recuerdo, mi primera exposición fue en Londres, en una galería muy famosa en Inglaterra, ¿no? Que tenía que ver con shamanismo. Ahí se han expuesto mis primeras obras. Pero yo no, pero yo no hago lo que quiero, sino lo que me dice la vieja hasta pinto. O sea, si, me, si, si, si Raúl me dice, Don Francisco, tienes que venir a hacer una exposición en España. Eh, ok, Raúl. Bueno, me voy. Entonces yo digo, bueno, ahora... Yo ya sé, yo le digo ayahuasca, ¿o okay, qué okay, ayahuasca? Me están invitando a, un, a una exposición eh, en, en España, ¿ok? Ya aceptado, ¿qué? Okay. Entonces en las visiones, en mi ceremonia, yo ya pido, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pintar? ¿Ves? Así es que todo lo que voy, lo que recibo en las visiones, lo que me dice la ayahuasca, sí. ¿qué es lo que debo de hacer? Eso hago, eso pinto, ¿ves? Así es que yo tomo ayahuasca, al día siguiente, ya empiezo ya a pintar. Pero yo pinto cerrando mis ojos. No pinto abriendo mis wow. <ríe> no, Así que... que es, es, es lo que Ayahuasca me ha enseñado. ¿no? Es, soy un, cuando estoy pintando, yo estoy siempre cerrado los ojos. Porque a través de lo que... Me cierro los ojos y yo estoy viendo ya qué voy poniendo. Así que mis, mis pinturas, todos son relacionados con visiones de Ayahuasca. ¿no? Entonces Ayahuasca ya me va diciendo este vas a pintar, otra vez otro, este vas a pintar. Ok, Raúl quiere 20 pinturas, Pamela quiere 10 pinturas. A ver, yo le digo a Ayahuasca, ¿qué quiere? ¿Qué le hago? ¿Qué le pinto para Pamela? ¿Qué dice? Ok, este, este, este, este. Ese es el arte que hago yo. Por eso soy, soy el artista visionario. Pues. Qué bonito. Y entonces, por lo que, por lo que le he entendido, Pinta con los ojos cerrados, sin ver el, el lienzo. Así, así es, pinto yo, por eso, pero yo, yo pinto un lienzo, yo pinto en cortezas de árboles y, y, y uso todo lo que es elementos naturales, no, no uso las químicas yo. Ah, ¡Qué bonito! Por, por eso, si, todo yo saco mis colores, son de plantas, de frutas, de raíces, wow. eso. Y pinto en corteza. ¿Saben qué es corteza, no? Sí, sí la corteza de un árbol. Corteza, corteza es la piel de un árbol. Mm. En eso pinto yo. Sí, sí. Qué bonito, por favor. Y eh, me ha parecido también entender o ver que su esposa también pinta. Ella también pinta, ¿no? Porque ella también viene de una tradición de, de, de curanderos, de una raíz de curanderos. Ella también pinta, sí, sí, sí. Somos artistas y también dentro, dentro de mi familia tengo una de mi hija también que es artista, que pinta también, ¿no? Sí, este se, Ese se lo voy transmitiendo a ella, ese arte, el arte le voy transmitiendo a ella. Entonces ella ¿Qué? va pintando, oh, sus su obras de ella están muy, muy famosas en el mundo, ya que se han ido, ¿no? Sí. Qué curioso. ¿Y, ¿Y usted ya tiene, o ya sabe, quién será su discípulo dentro de la familia? Sí, sí, sí, justamente la artista es. Sí. Ay. La que pinta, ella se queda con eso, sí, sí, ella se queda con eso. Sí. O sea que el conocimiento va pasando de generación en generación. Así, así le vas transmitiendo, Raúl, así le vas transmitiendo. Por eso este no, no, no, no debe determinarse pues en cambio, eso es lo que ha pasado en el occidente. Yo estuve, incluso visité yo el, el, el jardín perdido en, en Inglaterra. Qué maravilla ese lugar donde hay árboles que están sufriendo queriendo hablar su sabiduría, queriendo enseñar su, su sabiduría. Yo, yo, yo he sentido mucho ahí, pero ya ahí ya no hay guías, ya no hay guías ahora, todavía se han desaparecido, ¿ves? ¿no? Entonces, y aquí todavía nosotros le conservamos, porque transmitimos a los hijos, a las hijas. Cada chamán adquiere conocimiento nuevo. Así es, como va, el chamán toda la vida vive aprendiendo, este Raúl. Toda la vida va aprendiendo una y otra cosa, va, va, nunca se termina, solamente cuando muere deja de aprender. Yo, por ejemplo, yo soy un maestro, pero yo sigo aprendiendo. Yo, soy un, yo, yo, yo tengo abuelos, hasta ahorita abuelos, eh, tíos muy viejitos, con 100 años, 95 años. Yo estoy 65 años, pero yo cuando estoy con ellos, yo me vuelvo a un niño de 20 años, 15 años, porque ellos, ellos están más ¿No? mira no Como la, la yo tengo que respetar a ellos porque esas son son las cosas que ellos todavía tienen el, el, las cosas originales en la sabiduría qué opinas tú don Francisco de la comunidad chamánica de lo que está pasando en este momento en el mundo con el tema del coronavirus el mundo el mundo no está yendo una buena posición hacia arriba está en una posición hacia abajo vamos a caer todo Es triste de, de mencionar, y si yo mencionaría las a través de Ayahuasca los mensajes que me, va, que me está diciendo, el, el primer mensaje es que el mundo se va, se va a pique, ya con eso te he dicho todo, nunca se va arriba a estar bonita cosa, no, se va a pique, a destruirse, y, entre, y es más, entre nosotros, entre nosotros, pero como, como te voy diciendo, el mundo está loco, la gente está loco, no, no, no se puede, y no es tal vez que en este momento que usted me entrevista, le dice, ah, don Francisco está loco, está hablando No, ustedes mismos están viendo Un año más que vamos a meternos Estamos siendo más Recuerden, ustedes están jóvenes Recuerden un año más Lo que don Francisco ha dicho Nada de bueno le espera al mundo Pamelita. Raúl, así es Es triste decirles las visiones Los mensajes que las plantas nos dicen Porque nosotros mismos estamos Destruyendo Esta tierra, el mundo Así de una y de otra forma la ciencia está una bendición, pero el hombre es la que le ha hecho ya maldición en todo. Mira cómo, cómo tenemos, es lindo estar viendo. Les estoy viendo bonito, ahí ustedes me están viendo a mí. Qué, qué lindo está la ciencia, ¿no te parece? Sí. Pero por otro lado, pero por otro lado ¿qué estamos haciéndole al mundo? Estamos destruyéndolo nosotros mismos. Así es que ahí está la situación. Me gustaría, don Francisco, que me explicara ¿Qué sentido tiene el ícaro dentro de las ceremonias chamánicas? ¿Qué es un ícaro y qué sentido tiene? ¿Por qué? Ya, eso, eso es la fuerza del maestro, es la fuerza, es, el, el, es la relación con los espíritus. Por ejemplo, eh, hay ícaros que están para traer la medicina, la fuerza del ayahuasca, porque si tú tomas ayahuasca, el maestro no te canta nada de nada, no hay nada de nada. La ayahuasca no funciona, ¿ves? Así que como básicamente el maestro tiene que cantar el icaro para que pueda venir la fuerza de la medicina, para que pueda meterse en el paciente que está ahí, eh, que ha tomado ya para que haga su efecto de la borrachera, ¿no? O de la mareación, ¿no? Entonces el maestro tiene que, que, en ese momento el maestro es todo, el maestro si quiere da visiones, si el maestro no quiere, no da visiones, si el maestro quiere dar mareaciones, si no, no da variaciones. es todo el, el que hace ahí, ¿no? El paciente simplemente espera, ¿no? Por ejemplo, hay, hay, hay, hay carros que, que están para traer la medicina, hay carros para cerrar la medicina. Hay Icaros para darle fuerza a la medicina, cuando a veces la, la medicina no, no, no, no, no tiene fuerza, o para darle visión también a la gente. Hay, hay de toda clase de Icaros, ¿no? ¿Y esos Icaros son tradicionales o son que se crean nuevos en un estado visionario o artístico? Son tradicionales, todo viene de, de la tradición, todo ya viene de la enseñanza. Cada planta es la que te enseña su Icaro. O sea, cada planta tiene su Icaro. ¿Qué quiere decir Icaro? Icaro es el dialecto, es el lenguaje de la planta. Así es que cuando tú estás dietando una planta, tienes que aprender ese Icaro de la planta para que usted puedas comunicarte con la planta. Si no, ¿cómo puedes comunicarte? Por eso es el lenguaje, es el idioma de la planta para el maestro. ¿ves? Todo es... El Icaro es cantado con voz, no, solo con música no, tiene que ser con que haya mensaje. Depende, Ay, como te vuelvo, cada, cada maestro tiene su forma como cantar, ya sea con, con, una, con un instrumento, o, pero normalmente tiene que usar su instrumento. Por ejemplo, yo, instrumento, yo, yo uso el instrumento de la xacapa. Xacapa es una hierba que suena y de acuerdo a lo que va sonando, yo voy cantando, porque ese sonido, esa es la energía que se está transmitiéndole al paciente que está ahí tomando ayahuasca, por eso te digo, eh, si, si tú me dices, don Francisco, no tengo visiones, quiero visiones, ok, okay. Que yo te canto el Icaro que, que, que a Raúl le va a dar las visiones, Entonces, todo eso es un manejo de, de, de, de, del maestro. Pues. Por, ejemplo, por, por ejemplo, hay un Icaro que, que, de, que dice altos cielos, chayarí, ¿No? Ese quiere decir altos cielos, Chayairí, quiere decir, a ver, a ver, espíritu del cielo, dame la fuerza para darle visiones a Raúl. Entonces, ahí viene ya el maestro, canta eso, entonces ah, ahora sí Raúl ya, ya viaja en sus visiones, lo que, ¿ves? Todo es un manejo del, de, de, del maestro. Ajá. Sí, sí. Pero si el incaro es la base, base, base, si sí, no hay caro, no hay no hay música durante eh, eh, eh, eh, ¿Es si como? Tomas la cerveza, ah, tomas cerveza, tomas cerveza, todo está apagado, ah, no, no, no, nada está bueno. Pero ¿qué pasa si hay una música? Ah, Raúl ya viene, toma su cerveza, le da ganas de bailar, de cantar, ¿ves? ¿No? Entonces, igualita, también es una ceremonia de ayahuasca, ¿no? ¿Ves? Y Raúl no puede vomitar a tomar de ayahuasca, no puede vomitar, está sufriendo, está sufriendo. Ahí el maestro tiene que cantar y caros que va a venir, va a ser un efecto para que te haga vomitar y ahí tienes donde que tienes que votar a todo, las negatividades. Así es que los caros son básicos en una ceremonia. Uh. ¿Y, y las plantas pueden enseñar a una persona a cantar? Claro, claro por eso pues la, la, la planta es la que te enseña eh, su, su idioma, su lenguaje. Tú le pides nada más, ¿ves? Ella es la que te, te, te, te... Por ejemplo, yo, si he dietado 300, 300 plantas, posible yo tengo como 600 plantas, porque cada planta tiene 4, 5 y caros. ¡Wow! Lenguajes que, con que tiene que conversar contigo. ¿Ves? Por ejemplo, yo... yo yo, yo, yo tengo quizás el 50% de Icaros conmigo. Tengo lo que he aprendido de las plantas, lo que las plantas me han dado. Y el 50% es de mi abuela que me ha enseñado sus Icaros de ella. Wow, ¡Qué bonito, ah, don Francisco! ¡Qué bonito! ¡Qué magia! Y, ¿podríamos, ¿Podríamos escuchar algunos de esos Icaros? Ah, a ver, Raúl, ¿tú eres soltero primeramente? ¿Estás soltero? Eh no. es mío! <risa> Somos pareja. Somos pareja, don Francisco. Son parejas. mira. Por ejemplo, ahorita, les, si son parejas, les voy a cantar de acuerdo a lo que son parejas. Ya, el Icaro se va a tratar uh, Altos Cielos Mundo. Se dice el Chayarí. Y ahora te voy a cantar ese Chayarí. ¿Ves que ese Chayarí ahorita va a ser para ustedes que nunca se van a apartar, ¿eh? Recuerden, ¿ah? ¿eh? Y en el futuro voy a ser sus, sus, sus padrinos quizás para el matrimonio. ¡Ay, que ¿no? sí! <risa> ¡Ay, que sí! ya, ahora van a escuchar. Nanny, Nanny, Nanny, Nanny, Nanny, Nanny, Nanny, Nanny, Nanny, so renge ikaro chaya Chaya-chaya-chaya-iri Ani-ni-na-ni-ni-nai Ani-ni-na-ni-ni-nai nai ni ni, na. Ani, na, ni ni ni yanayana ya, ya, Jaya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ni hacerlo <todic> la vamos a Yago ni tú ni banco y yo ya yo por ahí mamá <music> no ni ni y ni ni Aninai, aninai. Ya, ahí está, Pamela, que da un ¡Qué precioso! ¡Qué bien, canta. Gracias, qué, bien, claro. qué bonito, por favor. Bueno, si nunca se van a ir, ¿eh? ahí van a vivir toda su vida, ya está. Ya está, el Icaro ya lo se agarró y vas a, van a ver. ¿eh? ¡Wow! <risa> Bueno, ya para ir eh, finalizando, Francisco, nos gustaría que nos contara un poco eh, su centro, dónde está situado, qué es lo que hacéis hace realmente ahí, bueno, que nos explicaras un poco. Ya, bueno, estamos nosotros ubicados, estamos en la Amazonía, estamos en la ciudad de Iquitos, ya, pero no el centro, no está en la ciudad. Estamos fuera de la ciudad a 18 kilómetros, estamos en la selva. Aquí en la selva, y aquí está organizado el centro, ¿no? A donde viene la gente de todas partes del mundo para recibir sus curaciones, para recibir sus aprendizajes, más que todo, ¿no? Así es que estamos abiertos todo el año. Eh, porque no, como somos ya, tenemos mucha fama en el mundo, de una y otra forma la gente nos busca, como te vuelvo a repetir, para buscar una curación, para buscar un aprendizaje, y ese es lo que nosotros les damos, ese es lo que les damos, por eso estamos en ese lugar famoso, ¿no? Don Francisco, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por tu amor, por tu ícaro. Y espero de poderte abrazar pronto personalmente. De nada, de nada. Ustedes también y Raúl, Pamela, cuídense. Así está la vida ahora. Tiempodemisterio.com en busca de la verdad.